Eh, muy buenas tardes, amigos de Radio Cristo Rey, del Semanario Gaudium, de la Arquidiócesis de León. Nos encontramos con la doctora Fátima Márquez, directora de Epidemiología del Estado de Guanajuato, quien ha tenido bien tomarnos una entrevista para compartirnos información relevante acerca de el tema de la pandemia del COVID-19. Doctora Fátima, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto que nos den este espacio para, pues, informarle a toda la población cuál es la situación, pero sobre todo, pues, cómo hay que contribuir a cuidarse y a frenar esta situación. Eh, la primera pregunta sería, desde su perspectiva como directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, ¿cuál sería su evaluación, su balance en estos momentos? Sí, les platico. En diferentes foros y reuniones que tenemos este, de parte de la Secretaría de Salud, habíamos estado comentando que si bien sí hemos estado confirmando casos en el estado de Guanajuato, de modo que en prácticamente un mes pasamos de uno ahora a 140 casos, este número de casos nuevos pues se había estado dando de una manera paulatina, espaciada, digamos como a cuenta gotas, lo que nos daba pues una perspectiva de que la situación estaba controlada más menos y que esto era gracias a que la población ha estado colaborando con esta jornada de sana distancia, con esta iniciativa de Quédate en Casa, que desde luego ha apoyado mucho el que se haya suspendido también las clases en las escuelas sin embargo desde el principio dijimos no podemos cantar victoria y tampoco queremos que la gente lo entienda como que entonces no pasa nada todo está tranquilo y ya podemos salir porque todavía nos faltan las semanas más críticas justamente hoy el primer día de este mes que ya traemos casos confirmados se confirman al mismo día 27 casos, traíamos una tendencia de 6, de 7, de 3, este, y hoy por primera vez en un solo día 27 casos nuevos. Entonces, eso nos preocupa puesto que se eleva en un solo día el número de casos confirmados. Insisto, tenemos que seguir fortaleciendo todas estas estrategias para que en las próximas dos o tres semanas que son cruciales para esta situación, pues podamos ver un comportamiento como el que traíamos más o menos espaciado. Nos preocupa mucho las declaraciones que se han estado haciendo a nivel federal, donde hablan incluso ya de regresar actividades eh, por ciertos municipios, lo cual no debería de ser así, eso movilizaría a la gente y es algo que hoy estamos tratando de evitar, porque justo vamos a entrar apenas a las semanas que pudieran ser como este clímax de la de la montaña en cuanto a esta pandemia. Uh -huh. Mencionaba usted hace un momento el tema de la suspensión de clases. ¿Qué tanto ha beneficiado esta medida que tenemos desde el 17 de marzo? Yo diría que con mucho, porque no solamente es el exponer a los niños a estar en un lugar cerrado como es un salón de clases, sino la movilización que conlleva todo esto, es decir, desde que los papás los van a llevar a la escuela, los van a recoger, los llevan a diferentes actividades deportivas o culturales dentro de las mismas escuelas, entonces es mucha la movilización. Yo creo que todo el mundo nos damos cuenta cuando hay un día de asueto o son vacaciones cómo el tráfico para empezar se relaja, increíblemente. Entonces, mucho del movimiento va alrededor de los escolares o de las personas que este, tienen esta actividad. Entonces, el hecho de haber suspendido las escuelas y de manera anticipada, seguro ha favorecido con mucho a esta presentación que decíamos, sí, de casos nuevos, pero paulatinamente, de forma espaciada. Y mientras esta tendencia la pudiéramos garantizar o alargar, no nos veríamos en ese escenario en el que nuestros servicios de salud se saturan y no tu, no tuviéramos la capacidad de atender a la población uh -huh. bien eh, en las últimas semanas ha salido el concepto este de transmisión comunitaria comunitaria perdón nos podría explicar en qué consiste pues este claro que sí eh, en un inicio, cuando una enfermedad es nueva y no circula en algún lugar, pues tiene que salir gente a donde sí hay la enfermedad y luego venir a, a este lugar, en, el, en este caso a Guanajuato, y traer el virus. En ese inicio, la gente que se contagia fuera del estado de Guanajuato, para Guanajuato representa un caso importado si viene de otro país, o un caso foráneo si viene de otro estado, pero dentro de la misma república. Si esta persona, por la razón que sea, este, contagia a otro familiar, este otro familiar no viajó, no puede ser importado, no puede ser foráneo, pero es un caso que nosotros llamamos asociado a importación. Pero si este otro familiar... El que viajó, pues ya dijimos foráneo, el que no viajó asociado a importación, pero él a su vez transmite la enfermedad a un tercero, esto ya es transmisión comunitaria. Y desafortunadamente lo tuvimos pues ya con las primeras este, familias que dentro del mismo eh, círculo familiar, por no extremar estas medidas de higiene, de aislamiento social, pues se contagian dos, tres miembros de una sola familia y eso nos va propiciando esta transmisión comunitaria. Ok, ante este, este, este tema de la transmisión comunitaria, ¿tenemos que tomar precauciones adicionales a las que ya veníamos tomando? Totalmente, ¿qué, qué precauciones? Y bueno, es que lo hemos visto de alguna manera, este... Con la población, ¿no? Parece que alguien que no ha vivido de cerca, un familiar enfermo este, o hasta una defunción, siguen creyendo que no es en serio, que es broma, que estamos exagerando y siguen relajando estas medidas que se han tomado y eso pues no debería de ser porque, insisto, seguirá favoreciendo la transmisión comunitaria y de favorecerse la transmisión comunitaria, entonces entraríamos en esa fase 3 que todo el mundo hablamos de ella, pero luego no, no la vemos como muy cerca, que sería la zona de epidemia en la que desde luego las medidas se endurecerían en todos los aspectos. Entonces seguramente eh, eh, debemos fortalecer estas estrategias. Primero de quédate en casa, que la gente se la crea de verdad, es bien necesario quedarnos en casa, no salir si no es estrictamente necesario. Desde luego hay actividades que no se pueden suspender, tendrá que salir alguien de la familia a la despensa o al mandado, pero no lleven a los niños, no lleven a sus hijos, porque los estamos exponiendo eh, a que contraigan el virus, nos estamos exponiendo todos a mientras más gente en una sola casa salgamos a la calle, pues más es el riesgo de llevar al interior de la casa este virus. En un inicio se hablaba y se decía, no, bueno, pero a los menores de 20 años no les da. Tenemos casos en todos los grupos de edades. Tenemos defunciones ya en el país de una menor de 10 años de edad. Entonces, todos estamos expuestos. Este nuevo virus, pues lo hemos ido conociendo y describiendo todos porque no había nada escrito sobre él. Es real, eso es lo más importante. Entonces, estas medidas de verdad las debemos de tomar con mucha mayor seriedad en todos los hogares y en toda la población del estado de Guanajuato. Si por la razón que sea, pues alguien tiene que estar saliendo, insisto, todas las medidas de precaución para evitar contagiarse. ¿Qué medidas de precaución? Bueno, primero, el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol en gel. Si yo me tengo que mover en el transporte público, pues cada vez que agarro, me siento, le doy el dinero o agarro el cambio del chofer o uso el, la barra esta para irme deteniendo, enseguida hay que desinfectarme las manos o lavármelas con agua y con jabón, no llevarme las manos a la cara, a los ojos, a la nariz, a la boca que es donde, pues es la vía de entrada de estos virus y los tomé o los agarré de alguna superficie a la hora del trabajo, pues lo mismo, el distanciamiento, la sana distancia, no estar este, más cerca de, de las personas a menos de un metro y medio de distancia. Y se ha insistido mucho en, en el sector empresarial para que estas condiciones se faciliten con el personal, que tengan disponible agua, jabón para lavarse las manos, el alcohol en gel, boca. Unos dicen que sí, unos dicen que no. ¿Por qué sí o por qué no? El cubrebocas como una medida adicional sí sirve porque es otra barrera además de las que ya estoy eh, implementando como el lavado de manos, el, la desinfección de objetos, de superficies, el cubrirme la boca, al toser, al estornudar. Vemos mucha gente todavía hoy en día que no se tapa la boca para toser o para estornudar. Si se ponen un cubrebocas, pues desde luego será mejor a que no hagan nada. ¿Cuál es la controversia con los cubrebocas? Que luego la gente cree que el cubrebocas es como la vacuna de que ya me lo pongo y ya no me va a pasar nada y me olvido del resto de las medidas. Y no funciona así, en absoluto no funciona así. Entonces da una falsa seguridad a las personas de que ya traigo el cubrebocas, ya me puedo salir a la plaza, ya me puedo salir al supermercado. E insisto, no es ese el contexto. Es una medida más de prevención sumado a todo lo anterior. ¿Sirve como una medida adicional? Por supuesto que sirve. ¿Sirve como la panacea para ya no hacer más nada y con el cubrebocas ya la libre. Pues desafortunadamente no, no funciona así. Bien, doctora. ¿Cuál es la capacidad instalada del gobierno del estado para atender el COVID-19 entre camas de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos, etcétera? ¿Y qué porcentaje al día de hoy se encuentra ocupada, se encuentra ya, ya llena? Sí, este, muy importante esa pregunta. Y afortunadamente, lo digo pues como es, estamos saliendo ya de la temporada de influenza. La Temporada de influenza obviamente pues va de la mano con temporada invernal que inicia desde octubre, termina más o menos este, a principios de mayo, finales de abril y desde luego la influenza pues es otra enfermedad que ocasiona neumonías graves y que ocasiona que muchas personas tengan que estar en una terapia intensiva y conectados a un ventilador. Entonces, ¿por qué digo afortunadamente vamos saliendo? Porque pues de alguna u otra manera, por decirlo coloquialmente, pues nos están dejando el espacio para atender a esta nueva este, contingencia en el tema de coronavirus, ¿no? Desde, hubiera sido mucho más complicado que al mismo tiempo tuviéramos tanta gente con neumonía por influenza y aparte neumonía por coronavirus. Entonces, en ese sentido, pues afortunadamente... La temporada favorece a tener mayor disponibilidad de camas, de ventiladores y hasta del propio personal porque no, no estarán ocupados con estos pacientes de influenza. En el estado de Guanajuato, en Secretaría de Salud, se tienen 756 ventiladores funcionando y esa es otra uh -huh. ventaja que no puedo hablar por otros estados, pero en el estado de Guanajuato es una cantidad suficiente que además este, están funcionando todos, todos estos ventiladores tienen un plan de mantenimiento preventivo y correctivo. No nos vamos a esperar a que se descomponga para entonces ponernos a averiguar quién nos va a poder arreglarlo. ¿no? Todos tienen un plan de mantenimiento en el que se descompongan o no, se les está haciendo el mantenimiento que se requieren. Se tienen... 60 cuartos de aislamiento como tal en las unidades de salud, 79 camas de terapia intensiva, 65 camas de terapia intermedia, se tienen más de 1,800 monitores de signos vitales que es de requerirse. Si en algún momento los casos rebasaran esta capacidad que hoy tenemos de camas de terapia intensiva, tenemos a la par 1,500 camas sensibles que con el apoyo de estos monitores se pueden llegar a convertir en este espacio que se requiere para seguir atendiendo a estos pacientes. Entonces, y, y seguimos pues sumando, ¿no? Está el sector del IMSS, de los privados, que si en algún momento dado se rebasa la capacidad de las instituciones, se está trabajando desde nivel federal para que los privados estén recibiendo y atendiendo a estos pacientes. Se tienen este, pues, todas estas PEMEX, eh, y eh, SEDENA, Ay. que también están eh, todos preparados y sumando a, a esta situación. Hoy en Hoy día no nos hemos visto rebasados, 30%, más o menos se va moviendo este, diariamente, pero sí tenemos un plan ya bien establecido de cómo ir habilitando más espacios si se fueran requiriendo. Ok. Eh, de, las, de los 140 enfermos al día de hoy que han dado positivo al COVID-19, ¿qué porcentaje de ellos son ambulatorios? ¿Cuántos han tenido que ser hospitalizados? ¿Cuántos están graves? ¿Y cuántos de ellos están intubados? Sí, hoy, hoy se dio a conocer, como le comentaba, esta cifra de, de 27 casos nuevos para un total de 140 casos confirmados, de los cuales el día de hoy solamente seis de ellos están hospitalizados. De estos seis hospitalizados, solamente uno de ellos se encuentra grave, con este intubado o conectado a un ventilador. Entonces, pues son los menos, estamos hablando alrededor de un 1% de, de pacientes graves y alrededor de un este 8 9% de pacientes hospitalizados en condiciones estables. Sin embargo, eh, como sabemos, tenemos ya este 8 defunciones, lo que nos da una tasa de letalidad de 7% 7 este, por cada 100 casos que se presentan y eh, bueno, esto también es para reiterarle a la población que es bien necesario que no se automediquen, que soliciten atención médica oportuna en las unidades de salud para que no este, lleguen complicados. Y el otro tema igual, las personas que pertenecen a grupos de riesgo, personas mayores de 65 años, personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, las personas que fuman, no importa si fuman un cigarro al día o fuman 20 cigarros al día, todas las personas que fuman son mucho más sensibles a, a tener complicaciones graves ante este virus de coronavirus, valga la, la redundancia. Entonces, extremar las precauciones en este grupo de personas, las mujeres embarazadas también son parte de este grupo de personas. Entonces, con mayor razón son quienes deben quedarse en casa, evitar salir, evitar exponerse al resto de las personas. Y con esto, insisto, pues iremos mitigando estos números de defunciones o de casos graves en todas las unidades. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Por qué Salamanca y por qué León? Ah, bueno, y ahora también se suma Irapuato en el tema de contagios ya comunitarios. ¿Son los que tienen hasta el momento más, más contagios en el estado, doctora? Sí, este, bueno, mucho es uh, por la proporción de la población que tiene. ¿no? Desde luego León concentra más o menos el 30% de la población del estado de Guanajuato. Entonces, pues por supuesto que León siempre va a tener pues la mayor... Número, hablando en números absolutos de cualquier enfermedad, ¿no? Hasta cuando fue dengue, este, idas, las influenzas, pues porque tiene mayor cantidad de población. Ya si así lo comparamos por tasas, es decir, el número de enfermos en relación a la cantidad de habitantes que tiene eh, el municipio, no es León el primer lugar, desde luego, como usted lo comenta, es Salamanca quien hoy tiene el mayor número de casos en proporción a la población que tiene. ¿Qué sucedió en Salamanca? Y creo que más o menos la mayoría de la población lo sabe. Este, un grupo de personas, de personas jubiladas, por ende todas mayores de 60 años de edad, que re, este, decide realizar un viaje en plena temporada en que estamos pidiendo quédate en casa, deciden realizar un viaje a, a otro estado de la república, y regresan enfermos, ¿no? Y, y la solicitud de la atención médica tampoco fue de una manera, este, como muy oportuna y desafortunadamente de este solo grupo de personas presentamos 18 personas, este, contagiadas y de este solo grupo de personas cuatro defunciones. Entonces otra vez la importancia de no subestimar las medidas y las decisiones que se están tomando por parte de Secretaría de Salud y por parte del gobierno. Eran personas de un grupo de riesgo, con comorbilidades, adultos mayores, que cuando les decimos quédate en casa, deciden irse de abajo. ¿no? Muy lamentable lo que desafortunadamente ha sucedido con este grupo uh -huh. y que además, como les comentaba, bueno, ellos viajaron, pero regresaron a casa cada quien con una familia y se fue enfermando alguna otra persona dentro de la familia de estos diferentes grupos de personas. Por eso es que traemos transmisión comunitaria también en el municipio de Salamanca. Y recientemente, bueno, Irapuato también sabemos que también es de los municipios con más población, con más actividades de industrial o económica y que hoy en día está debutando con estos casos. Y que es también gracias a la vigilancia activa que estamos manteniendo en todas las unidades de salud, porque lo que queremos es esto, captar a la mayor cantidad de pacientes positivos, no por estarlos contando o dando cifras a la población, eso es un tema secundario, pero para identificarlos, eh, hacer estos bloqueos con estas personas, identificar todos sus contactos, mantenerlos aislados para romper esta cadena de transmisión. Uh -huh. Bien, en relación a la síntesis informativa que el gobierno ofrece día a día a través de la página coronavirusguanajuato.gob.mx, a veces ha causado polémica la disparidad de las cifras de casos de investigación. Aquí la pregunta sería, ¿cuánto tardan ustedes en confirmar un caso? Sí, es, es, es importante hacer esa aclaración. ¿Por qué este, pasa esto? En un día el laboratorio nos puede sacar 100 resultados pero en ese mismo día podemos meter otros 100 o otros 150 investigación y pareciera como que la cifra no baja. Pero es porque a la par que van saliendo casos este, confirmados o descartados, pues se van sumando mucho con mucho más casos sospechosos. Ahora, nuestro laboratorio estatal tarda 24 horas en emitir un resultado, pero ojo, estas 24 horas son a partir de que en el laboratorio se tiene ya la muestra y va a entrar al proceso. Entonces las personas dicen, es que me tomaron la muestra ayer en la mañana. Pues sí, pero durante toda esa jornada se este, guardan todas las muestras de la jornada. El, el este, personal de la unidad médica prepara toda la papelería las manda al a siguiente día al laboratorio estatal, entran a proceso al siguiente día en la mañana, entonces emitiría resultados a las 24 horas que entran a proceso, pero para el paciente dice, pues ya llevo dos días, efectivamente, no porque insisto, okay. las 24 horas son a partir de que la muestra está en el laboratorio ya iniciando el procesamiento. ¿Qué tiempo transcurre entre que se la toman al paciente y la muestra llega al laboratorio, pues ya depende mucho también de la cercanía o, le, o la de lejanía de la unidad médica. Desde luego no, son, no es lo mismo las muestras que vienen de Acámbaro a las muestras que vienen de aquí mismo de León, ¿no? Ok, muy bien. Además del COVID-19, tenemos en Entonces, el estado... Entonces cuando las muestras llegan al laboratorio, van a proceso hasta el siguiente día. Perdón, te pues decía. Además del COVID-19 en el estado, ¿tenemos algún otro problema con algún virus? Problema como tal, en el no hay que olvidar el tema del sarampión, que efectivamente y de manera histórica, después de más de 20 años en el que el país no tenía casos autóctonos de sarampión, hoy llevamos más de 130 casos y es lamentable, puesto que otra vez insistimos, hay enfermedades para las que hoy en día existe una vacuna y la gente no se la quiere poner llegan enfermedades nuevas como el coronavirus y la gente exige una vacuna. Entonces es como contradictorio y es pues tristemente un, un este fracaso en, en el sistema de salud que hoy tengamos la reactivación de sarampión con esta magnitud, cuando ya había toda una estrategia para erradicarlo, pero por eh, alguna situación la gente está dejando de vacunarse y hay que hacer este llamado otra vez para la vacunación. Viene dengue, que sabemos que ha sido también un tema este, pues en el estado de Guanajuato que no podemos subestimar. Hoy en día que los brigadistas no pueden estar pasando a las casas porque también traerlos en la calle representa un riesgo para ellos y para las personas. La gente tiene que estarse haciendo responsable de identificar al interior de su casa si tiene criaderos, eliminarlos Ajá. porque viene dengue mucho más fuerte que el año pasado. El año pasado ya decíamos que era más fuerte que el año antepasado, pero si vemos este cómo están las estadísticas a nivel de las Américas, vamos el triple arriba del año pasado. Si vemos cómo están los casos en el país, estamos al doble de los casos que llevábamos de dengue el año pasado. Afortunadamente en Guanajuato solamente tenemos dos casos que se dieron ya hace dos meses. No hemos identificado más casos, pero la temporada fuerte de dengue pues es en verano y es en otoño y hay que estarnos preparando. Uh -huh. eh, bueno, se me pasó a preguntarle en relación al covid Aquí en Guanajuato no hay problema en el tema de las famosas pruebas, ¿verdad? Si ¿Sí hay suficientes. Hay suficientes pruebas a través del laboratorio estatal. No hemos tenido mayor conflicto. Se están okay. consiguiendo los reactivos y los insumos de manera que no es ese un, un problema hoy en día. Ok. Finalmente, doctora, este se están dando, pues lamentablemente, algunos actos de discriminación hacia el personal de salud. ¿Qué nos puede comentar o exhortar al respecto? Claro que sí y pues la verdad es muy lamentable. El personal de salud está dejando a su familia, está saliendo a la calle para atender a la población, atender a las personas que al final de día son quienes luego terminan agrediendo al personal de salud. Entonces es muy lamentable esto. Si alguien sabe de medidas de eh, prevención, de higiene, pues es el personal de salud y créanme que, que lo están llevando a cabo para no exponer ni a sus familias, este el propio personal tiene miedo de llegar a casa y contagiar a su familia, ya no digamos al vecino o a, a la gente este, de otra parte del de, de estado que, que está agrediendo al personal de salud, entonces... No hay justificación para que esto esté sucediendo. Es gente que está pues en la primera línea de batalla luchando porque la población, incluso esos agresores, eh, si llegan a caer al hospital, tengan la mejor atención de manera que puedan salir librados este, de esta batalla con, con este coronavirus. Y yo creo que lo menos que merece el personal, pues, es el, ese respeto a su persona, eh, el apoyo de sociedad, eh, en facilitarle las cosas lejos de, de estárselas complicando con estas agresiones. Y no solo al personal de salud, a los mismos pacientes. Y es por eso que nos reservamos mucha información. Este, continuamente nos cuestionan, ¿por qué no nos dicen en qué hospitales está la gente? Pues porque ya sabemos que eso va a ser el, el, la pauta para que vayan a manifestarse a los hospitales y no tiene sentido. Estamos salvaguardando la vida de cualquier persona. Ninguno de ellos decidió eh, quererse enfermar nada más por decisión propia. Bueno, son situaciones que por diferentes circunstancias este, van sucediendo y todos tienen eh, el mismo derecho a tener atención médica de calidad. Entonces, no vamos a estar proporcionando esos datos personales de las personas por seguridad, porque ya hemos tenido incidentes en el estado de Guanajuato y hemos visto incidentes mucho más graves en otros estados dentro del país. Entonces, ese llamado a, a la población a respetar, a, a ayudar, a sumar, en lugar de estar restando en situaciones como estas. Muy bien, doctora. Pues le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho sus respuestas. ¿Algo más que quiera agregar? Insistir otra vez, no vamos para abajo, estamos apenas entrando a esta parte difícil en el estado de Guanajuato y en el país, así es que hoy en día no podemos hablar de una fecha para regresar a clases, no podemos hablar de que en tal o cual municipio ya se va a autorizar reactivar las actividades normales, hoy más que nunca, debemos extremar estas medidas de distanciamiento social, hacer un esfuerzo más, sé que la población ya está aburrida, ya está cansada, eh, sobre todo la gente que económicamente está perdiendo, eh, pues en esta situación, sin embargo, eh, pues aguantemos, aguantemos un poquito más y, y seguramente el escenario será muy distinto al que tenemos en otros países. Muy bien, doctora, pues le agradezco muchísimo que pase muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes a ustedes, quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.